para nosotros es muy muy especial este, este momento, el, el estar aquí es muy, es muy importante, es un proyecto que trabajamos durante ya algunos, algunos meses, este, que ahorita estamos viendo ya reflejado en todo lo que están viendo, pero a través de esto trabajamos en mesas de plástico, en casas, etcétera, para llegar a donde estamos ahorita. Hace... 20 años. Empezamos a trabajar de una manera muy discreta en América Latina. Hoy es el día que estamos vendiendo a los 90 países y nuestro producto está eh, muy bien posicionado. Y en toda esta apuesta se, se apostó también por México. México ya estábamos vendiendo y hemos apostado, a que creo, por un gran país, por, una, por una, un país donde podemos hacer eh, muchas cosas.